Euska Digital, el sonido de la tecnología. Bueno, bueno, Euska, pues ya estamos, ya estamos en directo. Ya estamos hemos, en directo. Hemos sufrido, ha habido sangre, sudor y lágrimas. Eh, yo tengo ahora mismo los nervios a mil, increíblemente. Esto es lo que tiene el, el directo. Que dices, nada, lo tengo todo controlado. Hay los cinco minutos anteriores a esto. Hace. Eh, vamos, hemos entrado ahí 31 de milagro. Los cinco minutos anteriores a esto han sido. ¡Ah, puta mierda! Todo esto no funciona. Pero ya estamos. Ya estamos en directo. Está todo bien. Está todo correcto. Eh, hemos venido finalmente como prometimos. Eh, acércate voy, el micro, Anda. Finalmente hemos venido. ¿Qué tal y como prometimos? Parece nuevo. Aquí estamos. Efectivamente. Opa, ¿Qué tengo aquí? Epa, ¿Tienes una moto? Opa. ¡Vámonos! ¿Por qué hay una moto ahí? No, no lo, lo sé. No sabemos una mierda. Bueno, nada. Ya. No, no pasa nada. Eh, la moto puede o no. o, o no, que o Puede sea, ser un taxi. Que sea de Ubisoft o puede que sea un taxi. <risa> sea. En cualquier caso, eh, yo hace unos días te comenté que quería hacer un concepto programa de deportes. De, sí. de sábado, domingo por la tarde Esta es la sorpresa que querías darme Con los eventos, con las cosas, con las movidas eh, Hay varias cosas que no va a haber Porque esto no es súper frenético, no pasan varias cosas a la vez Bueno, en el fútbol últimamente tampoco Desde hace ya como unos 10 años Pero. ¡Hala! Es cierto, o sea, quiero decir, los partidos se dan de uno en uno Eso está claro eh, Pero yo he querido hacer una presentación uh -huh especial Y me ha ayudado un compañero y amigo de la casa que tú también conoces. Borja Arbosa Jauna. Por ejemplo. Y, eh, bueno, con esto vamos a empezar y vamos a comenzar esta, este directo. Porque tú sabes cómo empiezan ese tipo de programas, ¿verdad? ¿Tú sabes? Creo que en parte sí. Tú, tú sabes... Dame, dame recuerdos o a cuando tenía seis años, dámelo. Tú dámelo, sabes dámelo. que todo empieza con un único término y eso es... ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de E3! El de las presentaciones, el de la emoción, el del espectáculo, el del sonido inigualable, el de el... Euska Digital. ¡Tiempo de E3! Desde ahora y hasta las 12 de la noche, las horas más calientes del podcasting español. ¡Tiempo de E3! Les habla Borja Arbosa, dirige Tiempo de E3, Gaiska Carmona. ¡Muy buenas, Gaiska! ¡Dale, Gaiska, venga! el León a todos y a todas y sean bienvenidos, efectivamente, a este especial E3 de la mano de Gaming Rum en Euska Digital. Durante los próximos cuatro días Estaremos con vosotros para comentar las novedades que nos traiga este evento mediante el stream y, como no, el Twitter. Contaréis con audio y vídeo en YouTube y en Twitch, así como con audio en la radio de Busca Digital y en la versión Plus para cuando haya otro tipo de emisiones. También tendréis nuestros comentarios al respecto en Twitter, ya que uno de los miembros no puede estar, como es Aitor Marañón, pues lo tendremos por el Twitter dándonos lo que opina. Bueno, diversificamos, diversificamos. Diversificamos. Cada También vamos a tener muchos invitados. Muchos invitados que nos van a contar opiniones, experiencias personales. Tenemos de todo. Tenemos a un becario, tenemos a un uh, fan de AMD, tenemos um, a un creador de contenido, tenemos de todo. Empezamos hoy, día 1 de E3, como podéis ver en el título, con el hashtag Day 1 con Ubisoft y Gearbox. Empezando a las 9 de la noche con Ubisoft, después haremos una pequeña pausa y volvemos con Ubisoft, o sea, con Gearbox perdón, a las 11. Porque, chavales... Los streamers, también cenan. <risa> los streamers hashtag, también cenan. Hashtag los streamers también cenan. Efectivamente. Eh, mañana también estaremos en, en estas tres redes y el martes. Y el lunes, en cambio, estamos únicamente en Twitter comentando lo que se nos haya presentado y cogiendo ideas porque ese va a ser mi día de coger ideas. Respecto a las presentaciones de hoy, eh, por búsquedas, filtraciones, etc., sabemos que se presenta Rainbow Six Quarantine, que ya no se llama Quarantine, pero para mí va a ser Quarantine toda la vida, por lo visto ahora se llama Extraction. Y que también se nos presentará más sobre el Far Cry 6. Y no solo eso, porque mientras estábamos aquí Íñigo y yo esperando, mm -hmm. están poniendo, como podéis ver en mi pantalla, se me pone Íñigo la, la cámara Te lo iceberg. pincho todo. ¡Pum, pam, pum! Efectivamente. Pero, pero, qué, pero qué despliegue de medios tenemos viendo ¿no? pam, Estamos pull. viendo el pre-show de, del Ubisoft Forward, que veis arriba que tiene una cuenta atrás de 24 minutos, que es cuando empezamos nosotros. Pues nos han puesto unos trailers que, por lo visto, ahora Trackmania tiene Grand Prix. Bueno. Bueno. Tiene una versión llamada Royal, que es básicamente el Paul gran... guys versión Trackmania. No, no, el Gran Prix del verano. ¿Cómo juntar eh, los troncos locos con... ¡Epa! Que me, se me vale. Wipeout versión Trackmania. Con coches de Fórmula 1. Wipeout versión Trackmania. Y a mí me ha dado un infarto y medio. A mí me han dado dos a la vez, así que vámonos, venga. Y en cambio Gearbox, que como sabréis o no, es la creadora de Borderlands, nos traerá más información sobre Tiny Tina's Wonderlands. ¿Para qué quieres saber qué es esto? Pues porque es el spin-off de Borderlands. Y también nos traerá, como no, info de eh, la película de esta mítica saga de videojuegos de la que ya hablamos en un pasado y por lo visto se repetirá. Esto es lo que tenemos para hoy. Mañana ya tenemos más. Mañana es el día fuerte. Mañana. Mañana. Mañana es el plato potente. Las fallas de Valencia. Estas son las fallas o sea, de Valencia. Es o sea, total atraca y total abogu. Mañana, mañana son las. Pero mañana es de verdad. O sea, ahí es como estamos montando. Y mañana es cuando lo quemamos todo. Lo mandamos todo a tomar por culo y revienta, ¿sabes? Mañana ay, va a ser lo potente. Ay, ay, ay. Tenemos pues... todavía 22 minutos hasta que empiece el Wish Forward. Aquí para llenarlo con nuestra mierda. Nunca he hecho esto. Lo cual me va, se me va a hacer exacto extraño porque yo no sé llenar tiempo o puede que sí bueno no, no pasa nada yo tampoco sé llenar mucho tiempo pero aquí vamos vamos a estar eh, lo que has dicho antes estamos en eh, saludos a nuestros oyentes en Euskadigital. digital hola radio punto Eus. también estamos en el plus haciendo emisión simultánea realmente hoy no sirve para mucho pero es puntos barra plus eh, también estamos en youtube YouTube.com/barrosca ha... digital <risa> no existe pero existirá existirá espero eh, y en Twitch twitchtv digital eh, sobre todo comentadnos en, eh, a mí lo que me interesa es Twitch entonces poner todo lo que opinéis en Twitch eh, nos saluda Delix Así para empezar, así que Delix un saludo. Vamos Buenas a tardes, Alexander. Ir eh, dándole. Son todos tus amigos los que van a meterse. De momento, en esto? sí. Tú eres consciente? Vale. De momento, sí. Bien, voy, voy a hacer yo un poco de spam también. Y porque... ha venido también Magnavox 29, acá hayan Salvador 29. Que nos traerá sorpresitas. No vamos, a no vamos a revelar nada todavía. Se vienen cositas al canal. Se vienen cositas al canal. Me encanta este meme, te lo juro. Yo soy un viejo asqueroso. Pon as hashtag se vienen cositas. Ponlo. No, no, es que soy un viejo asqueroso que no me gusta ninguno de los memes de los que hay ahora con toda la puta mierda que hacéis los jóvenes. y Ikerga y yo te vemos juntos. Saludos, Kerga. También es amigo mío. Eh, sí, efectivamente, pero es que lo que es el, el, el, el, el, el, el, el, el se vienen cositas, o sea, yo lo, te lo pongo, se vienen cositas, correcto. Espera, aquí, aquí yo sé que tenía que poner las manos aquí, para que salga aquí tendría que… Mira, mira, mira, ¡pum! ¡Pah! ¡No, fuck! ¡Eso no vale! ¡Pah! Ya está, ahí lo tienes. En fin, estamos... Estamos puto locos. Estamos de la olla. Estamos eh, muy nos, puto locos. No sé si alguien pretendía... Hay un que coche se... aquí que se va a estampar, que se es sí año está. En la porca y puede coger los 140 por hora. ¿Qué le pasa? What is happening to me? What is pasa? happening to you? No sabía, no sabía yo que ahora... Esto, esto es... Esto es eh... Eh, si Gaiska se comunicara con el grupo... En el que él está, vendría. No, es, es que. Si haces que se comunicar con el grupo años. en el que está. No, no entiendo. No vale, entiendo si haces que se hace. comunican con el, el grupo en el que está, vendría. Vendría más gente, pero es un vago. A ver, es que no le he pasado por unos squad, eso es verdad. Ah, pues pásalo tú, pásalo, tú pásalo por todos los lados. Yo lo paso por todos los lados, sí. no te preocupes. Yo, yo voy a empezar a hacer spam también. Porque... Venga, vamos a empezar a hacer spam, tenemos 20 minutos para hacer spam. Sí. Pero es un poco aburrido que la gente nos vea con el móvil, así que de momento, aparte de hacer spam, igual igual comentamos un poquito de alguna cosa. A ver, ¿no? esa es la cosa, claro, es, es un poco aburrido vernos hacer spam, pero digo es que, es que el spam es muy sano, Íñigo. El, el spam, spam es muy sano si sabes dónde hacerlo. El spam da vida, eh, sobre todo si le pones chorizo en medio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Esto... Este hombre es de generación Z y no lo parece! Venga. Yeah. También tengo... <tose> te has venido con el bass boost hasta arriba, Tambien ¿eh? También tengo... Braulhala. De Real musicote. O sea, quiero decir, aquí hay... ¡Tortugas ninja el Braulhala. Madre mía. A ver eh, Espérate, está? espérate esto durante toda la tarde, ¿eh? 90 Caviors en el stream oficial Pog. Pog, Pog champion, muy alto. Plan Pog champ, muy alto. Eh, es una, es un vacile esto. O sea, Las putas tortugas ninja en el puto Braulhala que te van a pegar con un palo y te van a mandar a Narnia... Creo que vamos a tener más acción en el pre-show que en el show del Ubisoft Forward. Madre mía, es que en el Ubisoft Forward se va a venir el, el como hemos dicho, el Rainbow Six Quarantine, que ya no se llama Quarantine, pero va a ser Quarantine de toda la vida. en fin eh, Puñitos. No, pero, pero es que he puesto... Eh, ¿Has puesto? De, de, de, de, música Gaming a tope. No, no me has puesto Música Gaming, tú me has puesto Hard bass del Duro. No, no, pero, pero he, he buscado, yo he buscado NCS Gaming. Y he dicho, venga, para dentro ¿Me todo. ¿Me sirve de Entonces... YouTube o de Spotify de YouTube. Bueno, de ncs.io, que es la web en la que he sacado toda, la... toda la cosa. Eh, voy a hacer spam. Hacemos Pum. spam por todas partes. Muy chavales. bien. En el pre 3 el chat se llenó de z eh, Normal. Sinceramente, me parece zeta. normal. Hombre, es que, a ver, ¿de qué llenas un pre de L 3 De una hora de duración, si todavía no ha pasado nada. Pues se presenta mal. Es que de hecho, nosotros tuvimos cobertura en redes. Gracias, Aitor Maraño, si nos estás viendo. Ahí, a tope. Gracias. Eh, pues, en fin. No, pero al final, eh, quiero decir, hacerlo la, la parte que hace Nintendo con su tree House, que te presento todo y luego te lo extiendo, eso es fácil, pero llenar media hora o una hora, o en el caso de, de estos, de los de E3, que van dos horas antes. De... Pues están lo que están haciendo... Ponme la pantalla, por favor, ponmela. ¡Pum, pum! Literalmente poner a gente andando, y no estoy de coña, porque han hecho esto ya cuatro veces Sí, la verdad que y sí Y te ponen a gente andando durante 12 minutos Y coches, coches andando también Y yo estoy señalando hacia allí ¡Eh! Señalo hacia allí y justo señalo en la pantalla, toma ya Claro, es que por eso ¡Qué tienes ¡Qué épico! Claro, por eso tienes la pantalla ahí Porque claro, vosotros lo estáis viendo cuando veis la pantalla completa O sea, ahora mismo no lo estáis viendo, pero si mi niño me pone la pantalla completa está No, la pantalla completa plan de la cámara de allí esa. Esa, esa con esos. Yo aquí tengo el stream para verlo. Claro. O sea, entonces yo señalo hacia aquí. Y si me pone Íñigo Ahí está. No, pero con la mía. ¡Pero pupa! <risa> pues vosotros no los dos también que yo voy a voy, impresionante. Horse Simulator. Horse Simulator. Mira, mira <risa> Horse no. In, no, no, no, no, perdona. Horse in Snow Simulator ¿Cómo? 2021. ¿Cómo? Red de Redemption, ¿no? El Red de Redemption. Creo que es esto es Assassin's Creed. No, no, pero quiero decir, el. el... Bueno, eso. Sí, el, el RDR, que sí es el Jorge Monitor. Sí, pero creo que esto es Assassin's Creed Valhalla. Any, anyways. Eh... Me encanta que al caballo le puedo, le puedo ver triángulos. Y los primeros planos ahí, Íñigo. Ah, bueno. Es que estáis vosotros pidiendo aquí mi carita, pero mi carita tiene un precio, que es que esta cámara... No funciona. ...que tengo aquí se ha jodido. Entonces, yo le puedo sabotear el plano a Gaisca, pero no puedo, no puedo poner los míos. A ver si... A ver. Nah, negro. Negro, negro, está todo más Black. negro. Más negro que la caballos de un brillo. Venga, hasta luego. Madre mía. Eh, eh, habitualmente en Gaming Room habría hecho hasta luego y habría subido la música, pero sorpresa, no. Sí, sí. Madre mía, qué músico te estoy. Estoy muy mal. Estamos mal, ¿vale? Estamos ready para, para el Mental Asylum. Ojo. Madre mía. Ojo, si estas son formadas muy vastas, eh. Es que, a ver, eh, todo es así. ¿Ha, ha habido aquí un despliegue de medios, o sea. Eh, ha habido un despliegue de medios muy vasto. Que esto es eh, inédito en la historia de Euska Digital. Eh, Yo cierto... un día. Eh, ¿Y si streameamos L3? Tendría, eh, Mira, vale. literalmente, Brawlhalla <risa> por Teenage Mutant Ninja Turtles Venga, pa' tu casa en Twitter. Vamos a hacerle RT a esta mierda. Muy Acaba bien. de salir hace dos minutos y tiene 130 RTs. Ojalá algún día, eh. Ojalá. Ojalá. Ojalá. <risa> Ojalá ser tan famoso, Aunque anda que el Sifu también. Madre mía, ah, madre. madre mía. E3 Quietly pulled its official show trailer hours after publishing to remove reference to PlayStation 5. Oh, traduce oh. eso, por favor. Vale, eh, que básicamente ha sido en plan Mira, toma, te voy a quitar este Te voy a poner este sin que te des cuenta Porque no puedo hacer referencia a Playstation 5 Vaya Así que han cambiado sus trailers Que de hecho, si no me equivoco, eh, solo hay uno, creo Pero que salió ayer Es que fue por eso, porque lo han sacado tarde Pero salió ayer, si no me equivoco Eh, hola, Mintailor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Gracias bien? por venir Mintailor by who. Bien, eh, ps, perfecto cosas, no sé. Eh... Eh, pero ojalá... Pues eso, que estamos, que estamos en mínimos porque esta cámara me debería funcionar. A ver si aguantamos las cuatro horas. ¿eh? Pero no. Eh, bueno, vamos a bueno. hacer una cosa. ¿Qué te parece si ponemos el tráiler 1 y 2? Porque ¿De qué? ya hay segundos. ¿De qué? Del E3. De, de, de, hay Busca la cuenta de E3 en YouTube. De E3 en YouTube. Y ponemos... Te vas a vídeos y tienes tres ahora mismo. Tienes E3 Day 1 que es literalmente el streaming. Y luego tienes E3 Trailer 2 y Trailer 1. ¿Qué te parece si vemos el Trailer 1 y el Trailer 2? Eh, sí. Me parece primero que voy a poner YouTube porque de verdad que lo he buscado de una manera que, <ríe> que no va a ningún lado. Dame un segundo. Creo se está bugueando un poquito la pantalla del streaming. Sí, se está bugueando un poquito todo, pero no pasa nada. Vale, el no, pa, ya, ya bajo ya, ya bajo ya, ya bajo ya. ya bajo. Eh... E3, E3. Es que con el despliegue E3. de medios que ha habido, eh, no hay suficientes recursos para tirar de esta mierda. E3. Así que vamos a hacer lo que podamos. Es que encima puede. buscas E3 y es como todas las cuentas del mundo. Literalmente no tienes la cuenta oficial de E3 ya, ya lo sé. Men Menos la cuenta del E3. E3. O sea, esto es un Vale, E3 2021, oficial Trailer eh, One. Vale, Neorritmia, second. Párate, párate que creo que nos han anunciado en la en las cuentas de a y Sports que estamos en streaming. Qué bonito. Pues oye, un besazo para quien sea que esté detrás de esa cuenta The Lake barra baja Pues un besazo para él eh, los Morros además, que no sea eh, Estar en Twitter, I guess ti, ti, ti, ti. Estoy... Nos habréis hecho arroba mention, ¿no? Estoy intentando cargar el vídeo, ¿vale? Tú, tú quieres que veamos el trailer de E3, ¿no? Sí. Y, que, y que además lo digamos. Pues vamos a verlo y vamos a irlo. ¿Por qué lo veo a calidad menos 3? Ah, se ha cargado Ahora Y aquí es cuando han tenido que quitar el mando de la Play 5 Porque lo mataban, si no Xbox Y en móviles ¡Sube por buen! dale! dale! de Nintendo que nunca viene mal, que no pega nada. Esto sí que pega, si has escrito esta música. Ubisoft, Square Enix... hombres es que al final es normal que hayan tenido que... Back Blood, con su World War Z, Take-Two... Y aquí, aquí vienen las menos relevantes. En plan, las otras les to han puesto los videazos que te cagas, Bandai Namco, Capcom... Estos sí, estos son importantes. Y luego, Gearbox, con Borderlands. Y ahora es cuando ponen SEGA... SEGA... Verizon... Por algún Razer, Razer, como no Yo de Razer Quiero la jodida mascarilla Y ahora es cuando sueltan El resto Plan Toma Ala. Porque Ahí lo 8, llevas 000. Hay 8000 Hombre, es que Entonces, O lo pausas o no te enteras eh, Amor, amor, amor Sponsors Amor de Cacharel A Eja Radio Muy bien Muy bien pues me parece, me parece... Y luego muy, tienes nombres de gente... Me parece muy estupendo. Esto ya deja de ser relevante. Ponme trailer 2, que yo no lo he visto eh, todavía. Me parece muy estupendo. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Que... Que, que, que, que... Ah, sí, que Sony, claro, no participa. Entonces, pues, pues claro. si alguien esperaba la conferencia típica de Sony de las 3 de la mañana, doesn't exist. El día que esté lo streamaremos, no os No Dale volumen, porque yo este no lo he visto. Dale. Con la música música, ¿eh? Sí, sí, sí, ya veo. No me jodas, que ha sí, mozado. Un plato de televisión. Dame más, dame más, dame más. No hay mucho más, eh. No, pero si el mío es ¿sí? este. Ah. Pero si es el mismo. Más o menos es el mismo. O sea, no, no, no, es literalmente el mismo. No, no. Me... Es, aquí pone trailer 2. Pero no, más o menos. Ah, o menos. stage snack pick, porque es lo único que tenemos. Lo del stage. Pues muy bien. Pues hala, pues ya, ya sabemos lo que tenemos. Ponme el stage otra vez, pónmelo. El stage, el tú quieres. Quiero, quiero ver lo que han montado. Tú quieres ver lo que han montado. No, no, para, ahí. Mira qué. qué ida de olla. O sea, no sé qué cojones es eso. Pues es un plato de televisión. Sí, básicamente. pero ¿con, ¿con qué funcionalidad esa cosa pues de fondo? Supongo que para hacer. Pre A ver, la cosa de fondo es cosa de fondo. Pues para hacer el, el pre-show eh, Alguien dice que el directo va a P2. ¿Cuál es nuestro? O, supongo que nuestro, pero... Sí, por eso que nuestro va a por una monster. Mañana la necesitarás. Mañana es cuando estamos más tiempo. Eh, pues sí, el directo puede ir a P2 porque estoy cargando muchas cosas a la vez. Pero bueno. Sí, va un poquito... Pero eh... bueno, no os preocupéis. Ya, ya está. Lo de 3 ya está terminado. Poco a poco, chavales. Poco a poco. Tenernos paciencia. El día que, que... tengamos los dineros, madre Mira, mía. Mira, ¿sabes qué? Los dineros... Dime que has, dime que has puesto, dime que, dime que tienes algo. Dime que tienes no no texto. no tengo nada, pero dilo, dilo los dineros, dilo los. Si dineros. queréis apoyarnos podéis eh, suscribiros a nuestro en Patreon en patreoncom euskadigital para escuchar los episodios de los diferentes podcasts de mm, euskadigital antes que nadie y tener un podcast exclusivo que se llama Backend en el cual os contamos. Todas las cosas que Íñigo me dice que no puedo contar en medio de gaming room, ahí lo tenéis. Podéis suscribiros por dos pavos a Gaming Room Enredando os ANSEAR Y por cinco a literalmente todo. Ah, pues ahí está. Patreon.com Patreon.com que y tal, aquí. Efectivamente. Pues eso, esos es los dineros. <risa> si nos dais. Si, si cada persona que nos está viendo nos diece una peseta, pero no a nosotros, sino a quien lo tiene que dar. En fin, eso los... Íñigo versión año a la polca porque no me estoy. afiliado estamos haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que como... Route afiliado, pero no hay streaming suficiente no, no, es... entre, no te preocupes, entre hoy y mañana y el martes lo sacamos pero, eh, espero, espero La resolución se ha ido a la verga Se fue a la verga Y se ha parado se fue a la verga Ah, vaya, ah ya, vale. ya está, ya está Ya se recuperará Ya se recuperará Espero que no vaya tan mal el stream al menos O sea, yo no lo veo tan bueno, mal check it out yo lo veo bien. O sea que solo voy a tener no, no. abierto, pero... Nos quedan nueve minutos. Un, un afilado. Eso es lo que estamos haciendo. Nueve minutos para el directo. Nueve minutos para lo que, lo que nos esto va a pasar. Es sí, eh, esto es de Crew 2. Sí. Esto es de 2. Oye, ¿lo, los juegos de coches a mí en su... ¿Sabes qué es lo gracioso? Que esto no es un juego de coches. Esto no es un juego de coches cualquiera. Eh, Perdón. Entonces, ¿qué es? Aquí puedes coger una rampa, saltar y convertirte en una avioneta. Eh, es una mezcla entre... Es un Need for Speed. Es una mezcla entre GTA y... Yo qué sé. Sí, pero es que en GTA tienes que bajarte de uno y coger el otro. Aquí, como no tienes personaje, lo que haces es... Saltas y te conviertes en una lancha acuática o en una avioneta. Ah. O en un camión, o en un coche de rally, ah. o en un coche de calle. O sea, todo tu personaje es un... Un coche. Un, un, vehículo, coche. un vehículo. Un vehículo. Pues muy bien. Y se viene For Honor... No, eso es, sí, eso es Forono. No. Es, esto es Assassin's Creed esto, Valhalla. Esto es una cortinilla genérica que nos están poniendo. Muy bonita. Y Trackmania. Está, ¿no? eh, Sin sonido. Ah, sí. Con, con este mapa que yo lo he jugado, que es la versión Mario Kart de Trackmania. Que es uno de los modos de arcade. ¿Qué? ¡Ay, este sonido! Es muy bonito, tío. Este juego es impresionante. POG, mucho POG. Muchísimo Pog. Muchísimo Pog. Oh, Dios mío, qué bonito. Este juego es impresionante. Este juego es absolutamente impresionante. Y ese mapa lo he jugado yo no sabes cuántas veces. Me lo imagino. Oh. Oh. 141 millones de jugadores. ¿Qué nos van a dar datos? Sí. Esto es For Honor. Dos billones de asesinatos. Toma ya. Costume y todo. Esto es Assassin's Creed. Esto es Watch Dogs. 34,5 millones de ciudadanos del Watch Dogs Legion. Esto, esto es The Crew 2. Esto es The Crew 2. Están mostrando a diferentes Dios. personas que, que streamean. Sí, pero están está está. mostrando el Phoenix Rising. Un billón de monstruos matados. Gente, geste, gente con sprites O sea, 2,3 billones de Ejecuciones, tíos Las ejecuciones del forno no es lo mejor del mundo Just Dance 30,7 billones de movimientos perfectos Madre mía Watch of Legion. 160 uh, Cuadrillones de experiencia ganada en mundo abierto En The Division 2 En Ghostly con Breakpoint 51 millones de eh, Disparos sincronizados Que bueno, será algo de, de Algo de algo no, algo en plan del este, de este juego. ¡Eh! Rainbow Six 38,8 millones de bombas out. Mucho Pog. 1,4 millones de community challenge. 3,1 millones de dólares para Charitito Maya. Y entonces esto tú, en plan, gracias por estar ahí. Bla, bla, bla. Ubisoft, be like. Hasta que se convierte en Ubisoft y entonces ragueas y te tinteas. Madre mía. Es que ¿sois conscientes del de aumento que está teniendo el, el maldito sector del gaming en lo que es el, el sector del entretenimiento? O sea, que ha duplicado y triplicado ya, incluso al siguiente que es el, el tema de películas y series en streaming, o sea, estilo Netflix tal, lo ha triplicado ya. Que la música se escucha menos que ver videojuegos y jugar videojuegos. ¿Esto qué coño es? Far Cry 6 Far Cry 6 Far Cry 6 Far Cry 6 Y solo me dan una cinemática de mierda en el preso Cuando quedan 5 minutos para empezar Los voy a matar Watch Dogs Legion? Madre mía, eh, el año que viene repetimos ¿eh? ¡Ey! ¡Tengo imagen! ¡Bien! Aplausos sí, en el chat, por favor Pog en el chat Hola. Pog. Pog Hola. Pog en el chat, Pógen. que Ñigo no ha conseguido Ay por fin, es que con la pantallita pequeña que... Dame, que... dame mod porfa en el Twitch de digital. ¿Eh? Digital eh, eh, Dame eh, moderador eh, eh, Voy Barra mod arroba, arroba eh, O barra mod guysfenix. Eso lo puedo hacer directamente desde... El chat. Si tienes la cuenta de Usk Digital abierta, sí. sí Barra mod espacio guysfenix A ver Ya está Ah, vale <risa> Bien, Bien de mod. perfecto eh, bien, mejor Es que en la pantallita pequeña en la que estamos Pues eh, Es normal que nos dijesen eh, Pon esto, porque si ponemos este plano Pues como que no se nos ve una mierda ¿Se ha parado el Es posible que se haya parado algo Vamos a mirarlo Madre mía, ¿cómo estamos? Sí, se ha parado Se ha parado por el solito, ¿eh? El solito Vamos a ver cómo baila Manuel Si baila mal o baila bien Ole Vamos a activar el sonido ahí estamos de acabo de enseñar todas las tripas sin querer yo creo que pensaba hacer las cosas elegantes y bonitas y que no se viese pero todo todo se ha visto todo carmona se ha visto todo ay en fin pues nada dos minutitos y medio a ver qué nos cuentan no a ver estoy mirando porque tenemos varios espectadores en el chat y no sé si ha escuchado alguna vez no sé si podemos hablar de esto en Twitch Pero que hay bots en Twitch que te quitan viewers Porque eso existen Que son básicamente usuarios que se meten por la cara ¿Que te quitan viewers? Que te quitan viewers porque se los dan a otro No sé cómo lo hacen, pero que pueden Y me suena un tal Commander Root que está en el chat Tenemos a The Lakes, Magnavox29 Un usuario llamado 2020 ¡2020! Commander Root no sé. Bueno, deja, deja, déjales en el Twitch Command que vivan. Root, un tal Fit y un tal X de monkeyty Déjales en el Twitch que vivan bien. Y nosotros nos bueno, vamos a centrar en esto. Te <risa> quedan dos minuticos! <risa> bueno, hazme un repaso. ¿Qué que, que, que voy a ver? Que yo estoy perdido en esto. ¿Qué vas a ver? Vale. Eh... Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Vale. Eh... Pues vamos a ver. De momento en Xbox. O sea, Xbox, perdón Ubisoft, lo que tenemos Eh... ¿te vas a... ¿Qué? ¿Ha tirado una granada un Battle? Sí, por algún motivo No entendemos A tu y puta la... casa, crack Y el Battle se lo devuelve Bien Guau wow. <risa> Trackmania. Escúchame los, los, ¿Tú sabes lo que son los press forward? ¿Qué, va, ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver El Assassin's Creed O sea, Assassin's Creed Madre mía, como estoy eh, Vamos a ver el Rainbow Six Quarantine Que ahora se llama Extraction eh, vamos a ver, espero que Far Cry 6. Mm. Y por esto vamos a ver las cosas del Trackmania también. Eh, obviamente nos van a dar también info de juegos que ya existen y DLCs y cosas, pero los importantes yo diría que son esos. Y como has visto, ¿sabes lo que son los press forward del Trackmania? ¿tú? Sí, de que le das a pa'lante y ello eh. hace eso. De ¿Has hecho, visto, ¿Cuántos has visto de esos? Muchos. De hecho vi uno hace poco que era sin press forward, que la salida estaba en bajada y no tenías que hacer absolutamente nada, un mapa guapísimo y tal. Pero... El no. nivel de fumada que se hace la gente en el de Crew 2, o sea, yo no entiendo. Tenemos wow Moments también aquí. Sí. WowMoments.bisoft.com, apuntaoslo. Muy bien. Apuntaoslo porque es muy bueno. Pues inventado. quedan 17, han 16 han 15 han 14 Se viene. ¡Vámonos! ¡Peggy 18! 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2. Esto me recuerda a Eurovisión. ¡Vámonos! Magnavox en el chat nos dice que no esperaba nada de Ubisoft, pero que lo del Trackmania le tiene hypeado a mí también. Hola a todo el mundo, ella es Niemann y es joseph y están encantados de traernos a probar en, en la siguiente hora. Con todas las novedades y eh, noticias de Ubisoft. Tienen un montón de cosas para nosotros, obviamente. Tenemos Far Cry 6, Riders Republic y Rainbow Six, no han dicho cuál, pero doy por hecho que es de Quarantine Y otras sorpresitas que nos van a contar. Vamos, Yusef eh, está... El pavo está full hype. Vamos. E3 de vuelta, está, está full hypeado, el chaval. Sí, sí, sí, sí. Obviamente todo esto está grabado o pre sí. pregrabado, ¿eh? No, vale capaz eh, algo con los eh, operadores del Rainbow Six tiene bastante pinta de que tenemos una actualización un DLC que tiene que ver con el espacio vamos Rainbow Six Extraction vamos a ver de vamos. primeras venga tranquilo no me grites mucho Micron. So much está filosofando la Checa pava se yo creo que con los subtítulos lo llevé muy bien pero bueno Aún así, por si acaso. Y empezó la pesadilla. Extracción. Debemos que es estilo zombies, estilo aliens. Sí. Pensamos que lo íbamos a. Eh, pero no. San Francisco. Por algo se llama extracción porque tienen que sacar a todo el mundo porque es peligroso. Entonces necesitan un team de extracción, them. un grupo de extracción. Están hablando de eh, deshacerse de ellos, pero no sé de quién. Entonces, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es? ¡Ojo! Esa es la amenaza. Ivana es la que está, la que está atrapada. Son son operadores de DreamWorks, uh -huh. son personajes de DreamWorks. Están ya metidos. Sí, son como aliens. Y tenemos el grupo de extracción que se. se son trata aliens, de tres operadores. Son aliens antropomórficos. Sí, cositas raras. Con pinchos. Tenemos habilidades de los operadores, porque eso son habilidades. Sí. ¡Dios de mi vida! Sangre cría. Sí, sí. Y tiro en la cara. No, en el pecho. Ahí. Y revienta. Madre, madre mía. ¿Cuánta casquería? Revienta, pero tira a pinchos mientras revienta, ¿eh? Madre mía ¿Tiene cositas? Eh, los drones del Rainbow Six, como no Pueden pasar por debajo de las puertas, como siempre Entran a por Ivana Hostia Y le sigue el bicho porque, como no eh, el, el amor puede más que la preocupación ¿eh? Entonces, jaja, tienes bichos detrás de ti Dios de mi vida. Es semirruso el pavo, puede ser. Le están disparando cosas. Abre, por, abre la pared de una hostia. Y se llevan a Ivana. Dejan, como no, las minas... Eh, pensaba que eran de reventar. No, no, no. Son de electro, estas son nuevas. Rainbow Six coronavirus, dicen en el chat. <risa> <risa> Más o menos. Y un Apex, que no sé lo que es, un Apex. Pero Apex Legends es un videojuego. Y por esto tenemos aquí como a la Queen Bee, en plan a la reina de, de, de la colmena. Se llevan a esta, ojo, cuidado. No tiene el tiro. Sí que lo tiene, sí. ¡Paca! ¡Blam! Y a tomar por saco. Tenemos Semtex. Y... Granadita, Semtex a la cara, revienta, le da la pava y la pava pues se quema ¿eh? en su propia mierda. La gente lo está viendo, ¿eh? O sea, no hace falta que hagas narración. Esto... Aún así yo me siento feliz con esto y se acaba. No, Ivana, esta, esta es Ivana, ¿no? Ojo al nivel de detalle que le están sí, metiendo sí, sí. a los juegos, ¿eh? Sí, sí. ¿Tan... A un nivel muy gordo. Como no? Frase mítica para terminar. Ah, no, que hay más? Ah, no, que hay más? <ríe> el 16 de septiembre, Rainbow Six Extraction. ¿Y qué tenemos aquí y nos van a enseñar un Behind the scenes de cómo han hecho. No, que, que, que tendremos muchas preguntas después de ver el tráiler y que tienen respuestas. <risa> y tenemos <risa> también gameplay, <risa> full gameplay. Se llama Richard Delman y es el community developer que básicamente se carga. Introducción de Rainbow Six Extraction Presentación Six. Están en Montreal con un tal Bruno Que es el director técnico Y Alicia Fortier, la diseñadora del videojuego ¿Qué les podemos decir a los jugadores? Extracción es un modo de juego de una a tres personas eh, cooperativo. Eh, muy similar a. Bueno, diferente, dicen, a, a lo que han hecho hasta ahora. Tienes que ir contra una amenaza alien que eh, evoluciona. Eh, algunos ya Algunas habilidades ya han aparecido en otros juegos, pero algunas otras vas a poder ir desbloqueándolas con un nuevo arsenal eh, específicamente diseñado para esta amenaza en concreto. Por, por lo tanto, los, los operators que hemos visto eh, son familiares, pero Ivana ha sido capturada y en Extraction hay que sacarla de ahí. Y... Eso es lo primero que va a haber que Tienen hacer. también el tema de curación, porque vas a tener que ir a por ellos si caen por alguna razón. Hostia, esto es. Esto, esto es. Bueno. Vale, modo Tarkov. Cada vez que te metes en la zona, arriesgas a perderlo todo. Modo Tarkov. Y si no sabes lo que es el modo Tarkov, luego lo hablamos. El modo de Escape from Tarkov. Básicamente. Básicamente. Un poco de lore. Arcanes, buena suerte para escribirlo Vale, es, es una evolución de un parásito Que se detectó hace unos años En el outbreak, el, hubo un evento de outbreak En el Rainbow Six en Nuevo México eh, Se ha dividido en tres regiones nuevas El parásito y han salido Zonas de, de contaminación En Nueva York, San Francisco y que eso hemos visto San Francisco Es lo que se sabe y tienen ecosistemas en todas las zonas de contaminación que están en evolución y tienen pues, nidos de incubación. Y van saliendo bichos y van avanzando en el mapa como, como el mítico juego de estrategia en el que hay que ir cogiendo parte del mapa. Un poco de lore. ¿Vale? Como operadores vais a tener que ir a reventar la vida. A ver, conozco. Va, efectivamente, va aumentando en el mapa cuando, cuando sí. la presencia es detectada. Vale. La babilla negra, esto Son bichos que aparecen. Diferentes tipos de. Vale. Apex es el bicho, el bicho gordo, el, el, el líder. Y que han observadas. Más tenemos mutaciones, tenemos evol evoluciones de los bichos. No nos han dicho mucho, pero nos han dicho. Algo. Bueno, eh... Hay cross platform. Cross platform, entonces vas a poder jugar. Y también vamos a tener cosas para los jugadores como yo de Remote Exit. ¿Qué tenemos ahora? Gameplay. Tenemos gameplay de esto. Is Six vamos, vamos a ver. Vámonos. Easy magna box. El Rainbow Six tiene versión zombies. Welcome to Rainbow Six Extraction, the new tactical co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. Básicamente nos están contando lo mismo otra vez. Vamos a ver una misión eh, del de mapa de Alaska. Will provide additional instructions. Básicamente, esto es lo que hoy esto en el juego Me Está pidiendo sí. información, entonces básicamente es una misión de ir sí. entrando a, a una zona en la que eh, tenemos hechos. Sí. Veo que el tema Arbas, el tema de Movilidad no cambia, el tema de diseño de mapa tampoco cambia. Vienen Ella, Alibi y Sledge. Las puertas que ahora se pueden abrir así Tiramos los drones, como no Esto no ha cambiado nada del Rainbow Six Tiras un dron Y puedes ver lo que hay Y esto es un drone vale. eh, Es un bicho común por lo visto Pero que es jodido de eliminar en grandes cantidades Pero los puedes matar con silencio Y a la cabeza Porque a la cabeza funciona a la cabeza es one shot En Rainbow Six a la cabeza es one shot Otro, Otro. Y por lo visto no se enteran Ahí ponen cosas para enterarse y para conseguir info Ahí está, ahí lo estáis viendo Eso es Autotracker se llama Bicho gordo. Que bicho gordo. Sí, dice que es difícil de cargarse en, en, en gran número, pero disparando a la cabeza en Rimosix es fácil cargarse a cualquier cosa. Dispara, fíjate, disparando a la masilla negra, a la barbilla esa, puedes, puedes cargarte gran parte de ella. Y puedes venir por detrás y matar vecinos. Efectivamente. La verdad es que me ha encantado. No, qué asqueroso todo. Y puedes ver a través de la pared. No, no. Cuando, veamos, cuando veamos que eres del foro, no te vas a cagar entonces. Pare... Están todo el rato haciendo eso. Están poniendo las clases en, ese, en esos. No sé, en esas incubadoras para conseguir info y para hacer un mapeado. Parece que a la gente en, en el resto de streams no les está molando el juego, eh sinceramente, es un copy paste muy vasto de Rainbow Six Siege, es como meter un modo de Rainbow Six Siege pero parece, Sledge puede matar con el martillo, puede romper paredes con el martillo ya lo sabemos, por pues el Rainbow Six Siege y revientan espero que no tengan muchas cosas que presentarnos porque llevamos 15 minutos prácticamente con esto, así a que... ver, sinceramente esto es un Rainbow Six Siege y te lo están vendiendo como un juego nuevo y sería un modo zombies literalmente del de, de Rainbow Six Siege o sea, este Qué es un bonito. modo zombies del Rainbow Six Siege te lo podrían meter como un nuevo modo, temporal Fácilmente en lugar de un nuevo juego Y lo que te he dicho, disparando a la cabeza revientas rápido Qué Hola Cotoy, fíjate, se ha pasado por el chat Al final has podido Nuevas zonas, como no Con los checkpoints de toda la vida Pero que, esto te está viendo como un juego nuevo Y en verdad es lo mismo Es lo mismo, pero en un modo nuevo Porque no han cambiado los Los operadores No han cambiado las habilidades No ha cambiado nada Es que si no, no me da tiempo a verlo. Bueno, no te preocupes, Eh. Pueden cargarse la babilla negra que haya a través de la, alrededor de las cosas, eh, básicamente, hackándolas. Boom. Hay un bicho que revienta y se puede cargar a todos lado. La... Es que, madre mía. Pero claro, eh, el problema de ese bicho es que si revienta también te hace daño a ti. Por eso lo ha matado en silencio. Pensaba que la babilla negra te ralentizaría o algo, pero fíjate que no. No. Granada de escaneo, como no. El spiker de tipo 2... Bueno, será más fácil de cargar. Te puedes tirar al suelo y, y esto. Y robar Prisma Orgard. ¿Qué es eso? Ah, es verdad. Enemigo falso. Eso también lo hay en el Rainbow Six Siege. Que es básicamente. Así básico. Creo que la gente quería un Rainbow Six Siege 2 con mecánicas nuevas. Básicamente, sí. Sí, salva. O sea. Es que cuando tú escuchas eso, Rainbow Six Siege, O sea, Rainbow Six Quarantine Entiendes que es de la sala de Rainbow Six Puedes entender que tenga operadores similares Puedes entender que tenga una mecánica similar Pero yo esperaba un aumento de gráficos Yo esperaba un nuevo juego, nuevos operadores Nuevas habilidades, nuevos mapas Y no me están dando nada Me están dando, me están dando nuevos, mapas, nuevos mapas Pero porque es un nuevo modo de juego O sea, si me lo vendieses como un DLC esto Pues estupendo Si me lo vendieses como un nuevo modo de juego Vale, pero esto como un juego nuevo Esto no es un juego nuevo Esperaba más de Ubisoft, pero... No se puede esperar tanto de Bugisoft. Así que... Un bicho muy gordo. Esto es como... O sea, Fortnite te lo vendía como un, como un modo de juego. Y no era para tanto. O sea, no sé. Mm. ¿Qué tal estamos? Pues estamos aquí viendo las presentaciones, Kotori. ¿Qué tal tú? Reventó el bicho. Por eso tienes que matarlo en silencio. A la cabeza. Siempre a la cabeza. Siempre apuntaste a la cabeza si jugáis a Rainbow. Siempre. Y nueva zona Que necesitan estrategia y reflejos de operador Básicamente necesitas ser bueno Ya está, ser rápido No necesitas más eh, Que se están comunicando Y que van a movilizar a más bichos Vale Vale, sí, básicamente que van a movilizar y tienen que aguantar Tipo 3 Arcaean se llaman los bichos ¿Qué? Ah, los hace invisibles Les dispara y los hace invisibles, qué bonito Toma ya, es que es la cabeza ya está Pero como habéis visto, como habéis visto, como os he dicho eh, Reventarle la espalda ese, que explota Pues sí, te puede venir bien para cargarte enemigos de alrededor Pero claro, si le das tú O sea... Eh, para, para, para, para, para ¿Ese bicho en serio? Ese bicho, vale, ese bicho era literalmente Por si no os habéis fijado, era literalmente el, el malo este, no me acuerdo cómo se llama De Stranger Things No estoy de coña, tenía la misma cara El de Mogorgon, literalmente tenía la misma cara No estoy de coña lo voy a apuntar eso Tenemos más bichos Qué poco me está interesando este juego, ¿eh? de verdad Aquí, A mí a los shooters en general no me interesan pero... A mí los shooters me gustan Pero vale, eh, les han tirado una cosa Y un operador es mía Que no me acuerdo lo que era eh, Básicamente tienes que rescatarlo Porque lo han incubado Entonces es, es lo que decíamos Lo de que si pierdes a uno de ellos Vas a tener que ir a rescatarlo Por eso es peligroso Por eso aparte de por el modo Tarkov que para mí se va a llamar modo Tarkov Y si sí, efectivamente esperábamos un nuevo juego Y lo que tenemos es mm, lo mismo Eso mismo es están diciendo, pues sí, sí, salva Porque es literalmente eso Entonces, es como está bien Sí, pero dámelo como un modo de juego No me lo como algo nuevo Que nos unamos tal Lore Que es cooperativo efectivamente O puedes ir solito Y que te haga random eh, Random matchmaking Vamos a cambiar de juego <risa> si te, no te ¿Qué? gustaban los aliens Vamos con la guitarra, Estoy venga cambiado. Vamos a Rock Smith. ¿Eh? ¿Cómo Rock Smith? ¿Otra vez? Está, Tiene pinta... No, están hablando de hace 10 años Parece ser que tenemos algo nuevo de Rocksmith Tenemos nuevo Algo de Rocksmith Dicen que han amplificado Sus, sus ventas tal y están diciendo que a ver Que a ver qué es lo próximo de RockSmith Once años más tarde Bienvenidos al futuro de aprender música RockSmith Plus. Rock Plus Aprende guitarra acústica o eléctrica Conecta un cable a tu móvil ¿Pero ¿Esto qué coño es esto? ¿Es de Ubisoft? Sí, sí. O con el ordenador. Un o sea, lo que van a hacer básicamente es el curso de guitarra del CCC, pero en versión juego. No bueno, es en versión del, juego, o no, no, es del todo todo no tiene mucha pinta idea, de juego, eh. ¿eh? No tiene mucha pinta no de es, juego. No es del todo una mala idea. No, no tiene eh, mucha pinta de juego. Ring Fit Adventure y ahí lo dejo. No tiene mucha pinta de juego, yo lo dejo ahí. Bueno, esta última imagen que hemos visto eh, con los porcentajes es... Ya te digo yo que... Sí. No, no, tiene buena pinta, tiene buena tiene buena pinta, recomendaciones personalizadas... Tormenta de cetacios... De es de que, de verdad, la gente es muy crítica, tío, es que... No, no pero eh, eso pasa siempre, eh, Salvador, o sea, literalmente... Cualquier presentación que hagan a la gente no le va a gustar. Hagan lo que hagan, da igual. Si no es, si no es tremendo bombacho... Pa! Incluso Nada. con tremendos bombazos siempre va a haber alguien a quien no le guste. Ah. Y es como... Vale, que yo entiendo que Ubisoft podría haberlo hecho mejor, pero tío, no sé. Porque eso como nuevo juego, una mierda Pero que la última vez que sale que El último evento que vi también Del State of Play, y a mí me pareció impresionante Y para la gente pues era una mierda Y yo como, pues, bueno, vale Piensa lo que quieras Nada, sin más, nos están poniendo Unas cinemáticas muy bonitas de gente tocando La guitarra Voy a comprar por si acaso Si tenemos Uy, a alguien en Youtube son digo Pero, perdón Voy a mirar a ver si tenemos a alguien en Youtube Tiene pinta de que no Nah, en, YouTube, en YouTube está la bola de paja, ¿sabes? Esta que hace así... Bueno, Rock no, haciendo muchas medidas, ¿no? Tenemos o Beta, así que si, te, si alguien tiene una guitarra y quiere probar... Ahí lo tenéis. Eh, y bajo también, ¿eh? Voy a bajo. Este hombre es Arthur, de Rocksmith de San Francisco, y que ha sido su proyecto impresionante. Está combinando el tema de gamer con músico. Y que era lo, lo que quería Haber tenido cuando él empezó Con la música Y que quiere presentarnos la, la evolución de, de, de la música De aprender música Servicio de suscripción oh, Para aprender guitarra O bajo Y tienes de todo tipo de música eh, Ordenador, consola O dispositivo móvil Esto tiene que consumir batería como un capullo no creas. Y claro, ahora que puedes usar el móvil como, como micrófono Entonces, app, tiene, te descargas la aplicación, inicias sesión Plus, down, Te y sincronizas con el Rocksmith Plus, Plus Y simplemente tú te pones a practicar y ya está Y te pilla la música Y no necesitas ningún tipo de, de equipamiento extra Y que él le habría encantado tenerlo, pero no pudo en su momento Así que ahora está trabajando en ello Y ahora tiene muchas más canciones, según se lance, disponibles Court charts que no sé, se... ah vale sí, en plan cómo tocar, ahí está, vale, tienes, tienes literalmente cada nota cómo tocarla, Las... ahí, como y también está el clásico. Y puedes literalmente tocar las canciones como lo hicieron los artistas en su día. Y cada semana van a ir metiendo nuevas actualizaciones, nuevo contenido. Y tenemos el Rocksmith Workshop, que por hecho que es para que tú lo uses. Efectivamente, los usuarios pueden crear eh, y añadir sus propias presentaciones, sus cosas, para canciones que ellos mismos han aceptado. Y que tu suscripción te da, obviamente, um, opción a eso también. Hip -hop, tenemos rock, pop, country, hip hop, country, country, country latín, R&B todo tipo de metal y tienes de canciones famosas a indies que eso está bien, son muy muy bien a ver, ya me lo están poniendo en plan eh, la, most, eh, la most diverse library de música, pero bueno, dificultad adaptable y puedes aprender a tu propio ritmo eso es la cosa, puedes meterte a saco o no Incluso puedes dividir ciertas partes de canciones que se te den mal para darle más duro. Han quitado algunas y han añadido otras. Y aprendizaje personalizado. Con eh, aprendizaje personalizado también. Pueden ir viendo el progreso que tienen en diferentes notas, en diferentes canciones, en diferentes tipos de guitarra. La tablatura, coño. Esto, de esto están hablando de cómo hacerlo en concreto. Básicamente, nota por nota. Te están dando eso también, eso del progreso y tal. Sí. Están comentando. Y tenéis oportunidad de entrar a la beta cerrada, lo que nos han dicho, para... entráis a vuestra... o sea, al navegador y buscáis su página web y os registráis. Y te puedo tocar, pero yo no tengo guitarra, así que... ¿Se que podrá no? tocar Despacito con este servicio? Pues seguramente. Posiblemente podrás crear tu propia versión del Despacito, roxmith.com barra beta para entrar a la... para, por lo menos, tener la opción siquiera de acceder a una beta privada. Que entréis, básicamente, Rocksmith.com/Beta Riders Republic. Espera, espera, espera. A ver qué viene. Vale, son deportes de. de deportes extremos. Es un videojuego de deportes extremos. Básicamente, sí, esto. Original de Ubisoft, esta es la idea de olla máxima. O sea, vais a ver gente saltando por todas partes, corriendo de todo. Efectivamente, es todo junto, o sea, todo, a la vez. Estáis viendo a gente haciendo downhill en un carrito de helados, efectivamente. Eh, gente volando con jetpacks. Eh, esto es como el Rage, pero versión deportes. Tienes todo junto a la vez. Si sí, tienes a una pava con un carrito de lados y a otro con un esquí de agua en tierra. Y uno que se acaba de caer por la cara. Puedes elegir qué quieres hacer, qué quieres aprender. Tienes de todo. Si os gustan los deportes extremos o básicamente los deportes de exterior y, y básicamente los videojuegos, este es vuestro juego. literalmente. Y es esto. Es un poco de gameplay ahora Tenemos gameplay Esto es cooperativo Multijugador eh, multi O sea, cooperativo No, perdón, multijugador. El nuevo Wii Sports No exactamente Porque Wii Sports No es tan vasto O sea, no, no, no te metes A hacer jetpack Al lado de un pavo Que está en bici Oponentes tal Por ejemplo Ahora estás viendo Snowboard Y tienes cosas así, así que... Tienes, que, tienes que pegarte con otra gente Por los distritos Y básicamente lo que tienes que hacer Es hacer trucos Y entonces se pone de tu color El, el cacharro en el que has hecho el truco Y una vez lo tienes Has capturado el distrito Lo quedas para tu equipo Y ganas directamente esto es como el Steep, pero más vasto. Y se acaba de saltar 120 metros y se la suda un huevo y medio. Sí, literalmente, sí. Eh, bici de trial también. Plan, iba a decir ciclocross, no es mountain bike. Es BTT. Y caída... Eh, está bien de guapo esto. O sea, está bien de guapo hacerse en la vida real, que quiero. Nueva IP <risa> uh, Dicen también esto Que tienes en plan Las ciudades y tal Porque tienes todo tipo de, de um, escenarios en ese sentido O sea Porque como son deportes de exterior Tienes que tenerlos todos juntos Y puedes tener Bicis de PTT Con eh, Yo qué sé, tío Con, literalmente esto Desierto con Al lado de De nieve Casi se pega Una hostia impresionante Tienes esto ¿Cómo se llamaba esto? Lo de, lo de los trajes De, de ardilla Madre mía. Bici, pero qué bici. XD. ole Madre mía. Se acaba de hacer un truco impresionante. Esta vez no hay tanto ZZZ. Z, z. Es que Raiders Republic es un juego que verdaderamente está muy guapo. Y es mucho más de lo que parece este juego. Porque además es todo a la vez y es multiplayer. Y entonces te picas con la gente. Y sinceramente los escenarios también están muy bien hechos. O sea, parece que todo es la acción. Todo es la acción. Pero los escenarios de este juego están impresionantemente bien hechos. Y dicen que chill. En este juego no existe el chill. Es que no existe. no puedes. Si vienes a este juego a estar de chill, mal. Se puede morir en el juego. Buena pregunta. Buena pregunta. Aquí tienes a la. gente, por ejemplo, tienes a uno en bici, tienes a otro que acaba de hacer un poco de skydiving. Desafíos, etc, cosas guapas. Red Bull, como no. Red Bull porque, pues, es Red Bull O sea, a fin de cuentas ¿Qué más tenemos? Obviamente, multijugador y también puedes jugar con tus amigos ¡Dios! Y este, este tipo a este tipo de didáctico yo me refiero O sea, no tiene suspensiones a mierda para hacer eso Pero da igual Eventos, desafíos, deportes Literalmente más, sí. Un playground de toda la vida. Eh, ET, hola. ET. ET versión vasto Y carreras, etc. Pero la cosa está en que es, es estúpido, porque es como. Sí, pero no te lo puedes tomar en serio. Porque aquí hay un carrito de lados, ¿sabes? En plan, un carrito de lados haciendo BTT. Míralo, o sea. En fin, eh, cosas de la vida. O sea, está haciendo snowboard. Lo del jetpack a mí me ha flipado, ¿eh? O sea, sinceramente. Me parece impresionante Red Bull está metido en este tipo de deportes Eh, como no O sea, Red Bull está metido en Steve, está metido en esto Red Bull tiene sus propios juegos O patrocinado de sus propios juegos Aquí tienes también carreras y tal De bicis Por naturaleza Por PTT Se acaba de comer una rueda No sé si se puede morir Pero buena hostia se ha pegado O sea, no sé, no sé qué pasa si te la pegas La verdad No sé qué pasa Y siempre está metido Red Bull a fin de cuentas Riders Republic, efectivamente. El 2 de septiembre de 2021 aparece y habrá betas, así que registraos. Este yo me lo apunto. ¡Ah, se ha bugueado! desde ahora y... Bueno, ahí, ahí vamos. Rainbow Six. Que nos van a... a... No, no, nos van a enseñar la vida diaria de... Todos los desarrolladores. Se nos ha presentado de momento Rainbow Six40, que ya no se llama 40, pero me da igual, y Riders Republic. De momento. Y Rock Smith Plus. RockSmith Plus. Efectivamente. Ahí vamos. ¿Qué más tenemos? Más con las de Rainbow Re Six. Rainbow Six Edge, otra vez. Mm. Me ha hecho gracia que en este cacho de vídeo un icono que se ha visto de una granada era como el icono de la Raspberry Pi pero en versión granada. No sé dónde sí, así, juego, literalmente. Pero... Por favor, no hagáis ¿Tiene esto Tiene una pinta de ser francés no, no, es francés, pero no hagáis esto O sea, si no hay presupuesto Para un micrófono de solapa No entréis en un O si no así está. Pues este está grabando con el micrófono del dispositivo Pues mejor, mejor, porque es que los cascos quedan feísimos Si no estás haciendo un podcast ¡Ojo! Mira, mira, qué plataforma Formas El 30 de junio vivas. tenemos Stadia y Unifican. Stadia y Luna. Están las dos super vivas. PC, bueno, pero Stadia y Luna... No, no, no la cosa no es eso, la cosa la eso. la que tú en que vas a poder de sí, con que... NVIDIA Reflex a 30 de y uno de Stadia está de a 350, de oh, yeah. Tenemos crossplay, pero no tenemos de de PC a PlayStation. Para estas necesitamos un poco más tiempo para preparar y que tengan un smooth flow. No, sí, ya, ya, ya, me mean, ya. Pues difícil together, que tengan un smooth flow siendo Stadia y Luna. Um, you to play with your Ay, el Cloud Gaming. Lo que tiene el Cloud Gaming. Vamos you a play. apuntar. Ahí Cross está. Is a Eh, aquí tenemos a la people de Multiplayer. Tienes fanarts, the awesome cosplays. cosplays. The community is the Madre that keeps this game Coño, Kavira. Tenemos un trailer animado Thunderbird de Thunderbird, the new Thunderbird, Thunderbird, el nuevo Thunderbird defensor. Uno de los, el operador defensor. Vamos a ver quién es Thunderbird. Esto será luego el trailer que meten dentro del juego para explicarte quién es el operador. Pero este es animado. Ready? A ver qué tenemos. ¿Está? Me mola el estilo cartoon. Nos dice Kotori que comentamos muy bien. Gracias, Kotori. Y fuck, dice. El chat se está preguntando por día. Es que es estúpido es, Stadia y Luna, es que, o sea. Es que, es, que, es que, Esto lo comentaremos están después. Muertos, es que, están muertos, están no, muertos. No solo es que esté muerto, es que tú vas a poder jugar en PC a 23, 30 milisegundos Porque media reflex y en Stadia que, estás jugando a 350. Que, que no, que no, que, que, el, que el retardo da igual, que la cuestión es que Stadia ya no lo soporta ni el propio Google. A ver qué nos cuentan que se han conocido estas pavas. Sexo lesbico en pantalla. ¿Eh? Yo, yo qué sé. ¿Qué ha dicho? Igual sí. ¿Qué ha dicho? Uh, yeah, sexo lésbico en pantalla, no lo sé. Casi. Puedo algo comprar más 18 en el chat. No. Aparece la pava, tiene que coger cosas. Tiene que cargar porque viene un bicho. Venga, la. Osos. Qué hostia la ha dado. Qué hostia, ¿Cómo que Scoden? ¡Ah! Ah, que Scoden es Let's Golden, no sé en qué idioma. Lleva <risa> a disparar una bengala a la cara. <risa> Toma ya, que la power está aquí. Es Thunderbirds the Nomad. Muy bien. Pues nueva campaña, o lo no que, que sea esto de. Pero, pero, ¿qué 6, idioma 6, 6? es este? Es Y resumencito de lo que viene después. Que es lo mismo que hemos visto en la. Efectivamente, en la tenemos a Assassin's Creed, tenemos Bravo Hala, tenemos. Eh, Trackmania, Mania. Myrage, For Honor. La idea de ello, ya de For Honor, ¿cómo no? For Honor. ¿For, For Honor? Más For Honor. Más For Honor. ¡Trackmania! Vamos a ver. Es que es el puto Grand Prix ¿Es que del mira verano. Esta mierda, es el tío. Grand Prix del verano. Los troncos locos con Fórmula 1. Puedes botar en el agua, tío. ¿Qué es esto? Dale, dale a la bajada. Eh. Skodden es americano, eh. O sea, la frase Scoden. Bueno, lo que sea, te has empeñado en una frase que da igual Se vienen bugs pronto, efectivamente, Salva Se vienen bugs pronto, no te preocupes Porque Ubisoft be like Ubisoft Ponme el hashtag Ubisoft <risa> Live it there Life update Ubisoft original eh, The Crew 2 Es que son más bonitos los coches del The Crew 2, tío Me da una pena reventarlos contra la pared <risa> Un nivel de pena Madre. Luego tienes que pasar por casa para que se arreglen Porque... Watch Dogs, Legion, Bloodline ¿Cómo que Bloodline? ¿Cómo que Watch Dogs, Legion, Bloodline? ¿Qué coño es eso? Aiden Purse Es el pavo este Y este pues será otro Básicamente Ranch. Eh. Return to Watch Dogs ¡Ah! Que vuelven dos personajes míticos De 2, Watch Dogs Y ya y está Bloodline básicamente el Bloodline que será un DLC supongo Esos cuatro juegos De locos Aiden y Range Efectivamente Pog Mucho Pog Folgais por Trackmania, efectivamente, lo que he dicho yo, literalmente Oye, ¿qué es Pog? Pogchamp, <ríe> explícale lo que es Pog, salva Por favor Que soy un señor mayor Ghost Recon ¿Me Breakpoint veis. 2021 El 20 aniversario de Ghost Recon De la saga Es que me encanta, we are happy to announce Estamos súper contentos de decir que vais a tener Cosas nuevas, ¿qué cosas? ¿Te jodes? Ya lo verás Pones el Better TTV. Ya, yo no sé qué poner. Nunca he sabido cómo se pone, ¿verdad? Es, es un programa que te permite ver emotes eh, que, animados y tal que no podrías ver sin él. O sea, en plan, pones eh, letras, En plan, ciertas si combinaciones de letras y te salen emotes en específico. Jazz ah, okay. yes, Dance 2022. ¿Esto no está muerto ya? No, no, Jazz yes, Dance siempre está vivo. Ya están six packs. No, sí, Dos, ya veo yo. por esto cómo que especial de este? Alguna famosa. ¿Doja Cat? No, ¿quién es? Hello, is Todd Recall, ¿Quién es este pavo? Singer, dancer, actor, director, ¿Quién es pavo? Her ¿Quién este pavo? ¿Quién es este Y la pregunta just just es, ¿está soltero? Hip Seals? Pregunto. Entiendo por qué lo dices, pero a ver, te pega más Porque a está buenísimo. Te pega más a ti. Pero no es todo. Oh, no. Tiene yeah. una versión, versión exclusiva de su última 2020. canción para Just Dance Es mariconísimo, por favor. Such Esto es lo más que he visto después del La versión in china del chat so so oficial que W. Hombre. Representa el individual en such a fun way. Venga. Para. Pero, pero, terrible no, Que simplemente que si quieres hacer deporte O para estar divertido Está divertido un, pues, no un rato para Meneando el culito Es que lo ponen por aquí Pero luego es soft Así que pasa lo que pasa Guys, carrasto afiliado Ah, es un grande Y ahora Ha sido Dancified, Dios de mi vida. Perdóname, me estáis diciendo. Perdón, voy a, voy a dejar al maricón este. Me estáis diciendo que por decir maricón me van a cancelar. ¿Me estáis diciendo eso? m sí, de hecho es posible. Pues Te pueden cancelar, no, pero di la ya está la M-Worth. Yo digo a la W-Worth. Por, porque no puedes decir waifu. Básicamente. ¿Ah? Pues este es un juzgando, a domar por culo. Musicote, eh. O sea, está muy guapo. Telex nos ha puesto un emote. Versión gay <risa> Believer de Imagine, Imagine Dragons. Ahora, ¿no vais un poco tarde, chavales? Bueno, hay que, pero que hay que programar el, el vídeo 4 de noviembre. Y yo la n word Ya, es que bueno, en fin. Guys Carrazzo afiliado. Iñigo right. tu baneado. A ver que nos presenta el nuevo jefe clan Valhalla! No dos golpes a la mesa, por favor. Que ya queremos estoy. que siga viva para vale, el final hecho, de la hecho, temporada. Hecho, hecho. No va a seguir viva, pero ni para mañana. ¡Vámonos! ¡Asasín Creed Valhalla, venga! Dale ahí a Yato. Di que sí, porque... Dí que sí, Íñigo, porque es un rey. Jajaja. Ja, ja. ¿Un rey? ¿Qué rey? El pavo que ha salido el husband que ha salido. Ah, bueno. Noviembre de 2020 ¿Hace tanto? ¿En serio? Eh, the biggest launch Pues no me extraña En plan El lanzamiento más grande Que han tenido Eivor El vikingo O la vikinga Porque efectivamente eh, Aquí salen streamers Que están en plan Oh Dios mío Ha hecho eso en England serio What the fuck. the fuck Inglaterra Porque se coloca en Inglaterra Me parece raro Que tenga En ese sentido Las cinemáticas Esta calidad tío porque creo que podrían tener mucho más Quieren ver lo que han hecho con Eivor eh, 300 millones de raids a pueblos y tal Y han construido más de 100.000 mil eh, edificios Están dando como no actualizaciones y tal Para que el juego siga vivo, para darles más vida, para darles eventos Tienen festivales, eventos de tiempo, vaya, eh, nuevas misiones Actualización de River Rides, que tenían que matar bichos, como no. Y el Master Challenge, matar otro bicho, como no. Autorot Hilder. Por instance, madre mía, me está dando unos avisos ahí a inglés. Pelear con una mano, vale. Como no, game experience, que sea mejor, etc, etc. Están hablando de problemas Así que sí, por favor Hashtag Boogisoft Acaban de decir que es que en Foros estamos teniendo problemas Es que nos estáis comentando Hashtag no, La magia no funciona tan rápido Expansiones DLCs Wrath of the Druids Es el primer DLC que ha salido el hijo de Danu, que no sé quién coño es, pero tiene que de ser un pavo malo. ¡Ojo! El asalto a París. En el tema de Vikingos. Este verano es cuando viene este DLC. Horse Walking Simulator. Hablando ahí del clan, tal. Hasta Ubisoft. Ahí está, Hasta Ubisoft. No está. No, no, que lo están poniendo ellos en el top. Ah, pues ya te lo pongo de aquí. Hasta Ubisoft. En plan, Hasta Ubisoft. Aquí. Como no, nuevas armas, nuevo equipamiento, nuevos enemigos. ¡Toma! que hostia la ha dado! Tenéis eso, el, el asalto a París, que vendrá este verano, que es una de las batallas más importantes en la historia vikinga. Sí, le han dado mucha importancia al, al Valhalla eh, en el tema de historia. O sea, podrían haberse pasado por los huevos y hacer lo que hubiesen querido, como ha hecho con muchos otros juegos. Pero sí que es verdad que Ubisoft, por mucho que es Bugisoft, se prepara mucho en ese sentido de, de aprender para poder hacer la historia de sus juegos bien, para poder hacer el lore de sus juegos bien. Y con Valhalla no ha sido menos, claro. El tema de la historia vikinga y la historia de los nórdicos y bla bla, bla pues le han dado han bien, han aprendido bastante ahí tenéis bastante info, por ejemplo de, de cosas y, y sí que es verdad que se preocupan mucho de eso Entonces, es, es, es algo que agradecer la verdad, porque ya que me vas a dar bugs al menos dame info que estoy seguro de que hay gente que ha aprendido más con un jodido Assassin's Creed que yendo a clases de historia pero bueno ¿qué tenemos por primera vez en un Assassin's Creed? ¿En serio? ¿En serio? serio? Que le van a dar soporte en la segunda mitad del año En plan, por primera vez O sea, hasta ahora los assassins No les han dado No les han dado soporte en la segunda mitad del año Alguien se ha visto Vinland Saga, yo no Yo me quedo como encargado de comentar De cómo va el chat oficial Buah, qué miedo, te, te, te, te lo acepto Yo aprendí mi griega en God of War, básicamente y no, eso mismo se ha dado poco Vale, los antacoras de Valhalla Y ahora, Pelis y series. Sí, series. Y Borderlands Up first is Mythic Quest, pues, pues, empezamos con esto. ¿Cómo, eso? On Apple TV es? ¿Cómo no, no, no? ¡Me pago! ¿Qué? Claro. Hombre, esto hay que financiarlo. ¿Cómo ha dicho que se llamaba la cosa esto? Eh. Apple TV Plus No, no, no, el serie Esto No, no, no, no me Mythic Quest Mythic Quest Pues debe ser una comedia de unos tipos que están es De videojuegos Comedia, sí Toma ya ¿Qué es la diferencia? Efectivamente, eh, tenemos mis eh, 26 de junio, el último capítulo Para los americanos Weregolds Within Película Una película que, que llega a cines, eh Oh, esto es estilo... ¿cómo, ¿Cómo era el juego de los hilitos de... De... PlayStation Eh... Buah, me sale Sackboy No, ya sé cuál dices Big Little World oh, o Dr. Little Big World Little Big Planet, Little Big Planet. No no, pero no era, era sin era sin fundamento, era so, oh. fun Sí, sí, sí. Oh. <hazos> this door again. I'll again. <hazos> Madre mía. We <hazos> <hazos> <Están> hablando de Esto es el tráiler de World Emerson, Emerson Flint. <hazos> es uno de ustedes oh, ok, bueno well, we no entendemos por favor, salga estoy afraid que no puedo hacer eso, Ranger Wheeler podrías ser uno de ellos bueno, en el chat oficial le eh, están poniendo zetas, pero hasta burlar estoy entendiendo que esto es de un hombre lobo licantropos ¿un qué? O un hombre lobo las ruedas son altas F, básicamente, por decir "fact". Básicamente, the F word, the F word. I am banned again. Eh, videojuego, qué videojuego. Básicamente es la película de un videojuego por lo visto que tiene bastante pinta de ser de, de hombres lobo. Hombres lobo en París. Que hay hombres lobo y pues se, quie, se mueren going... <risa> Madre mía Las idas de hoy a mí. Pero no salen los cicatropos, <risa> tío judging, Within El 2 de julio sale Ah, no, eh, bueno 25 de junio, 2 de julio, 2 de julio depende de donde de seáis Among <risa> Us en el chat <risa> Mirad el chat, el oficial Y Among <risa> Madre mía. ¿El dato no oficial, el de, donde de, ¿Eh? ¿El dato oficial de donde de Twitch? ¿Eh? Sí. No, ¿El oficial de donde Twitch? Sí. En el de L3, L3 estaban L3 L3 L3 con, L3. con las tetas no a tope. A Far, Cry. ¡FAR CRY! Cositas nuevas del Far Cry, venga. Far Cry 6. A ver, ¿qué tenemos? Among Us. Among Us. Among Us Movie. Abuela, Los mongos. Idea oh, oh, no. Marco. Como no conocen todo castellano, no son latinos. Yeah. Y no te diría yo que no sean cubanos. Bullshit, venga. Son cositas. Vamos. Así entre vosotros y yo tengo una sudada encima. Todo el mundo está super hypeado, eh. Está, está todo el mundo super hypeado con el Far Cry 6. El chat está muy hypeado. San Judas, el barco, ojito, eh. A potar. Hombre, gracias. eso es lo que tiene estar no en un barco. En el Aquí. Es todo que no es correcto, ¿Qué pasa? Parece ser que están huyendo de la huyendo de la huyendo de la el juego, chavales. Huyendo de LATAM Creo que no, eh Creo que al revés Están diciendo que van a donde los yankees Así que doy por hecho que será huyendo de LATAM Ah, bueno, sí Pero ¿por qué lo hacen en inglés si están huyendo de los yankees? O sea, qué o sea, huyendo qué de LATAM el de LATAM? juego Es que no, no se entiende Huyendo de LATAM el juego Finalmente el juego de escapar de Atam. Ahí las has dado y los van a matar a todos, lo van que está, a hacer está todo, el mundo, está todo el mundo con el ZZZ Pero hacer en todos picadillo. los juegos, o sea, ya no es El pavo Pero que están al, está todo el mundo poniendo ZZZ En todos los juegos, así que Before da igual así lo to fish. Mi papá Me tocó malo que se pueda contar su historia Porque no ha podido contárselo a nadie Mi hijo sobre el the excepto cuando when un gran a big fat juicy a eh, me estás diciendo que el, el crío es no malo. Way. Sus, sus, todo el mundo sus, sus, sus. I se está? No, no, que, que no está volviendo de su padre mafioso. El mafioso. Truth or lies. Truth. They could, be good They could help Rebuild Paradise. Madre mía, qué tipo de relación tiene este padre y su hijo? Una muy tóxica. 13 años que tiene el crío. Diego has such compassion for his people. ¿Dis fish? No estoy viendo acetatos después lo hay. Catch. Tiene pinta de que los van a dejar. Pero el Diego se va. Madre mía, qué malo. O puede que no. O puede que no porque les acaban de pegar tiros a todos. Far Cry 6. Toma ya. Qué guapo. You've just seen another disturbing lesson Anton Castillo. Antonio Castillo que es el malo. No sé qué es Yara, pero será la ciudad cosa y quiere Yara era una de, de ellos creo que era la abuela. Básicamente creo que les da miedo es la personalidad del chaval, o sea, que está bien hecha la personalidad del de malo que básicamente es como podría ser la persona que se sienta contigo en la mesa a cenar y te puede explicar por qué lo que crees verdad como cualquier persona normal. Y hay mazo villanos como, oh, de este me acuerdo, del último que salió me Del último me acuerdo. El villano pinta bien, el villano pinta muy bien. Planes de post launch. Era honrar nueva experiencia de juego. Es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Metáforas. Más metáforas. A ver que nos enseñan gameplay. <risa> Va, ser ser bien a Far Cry 3 bien impresionante, joder que sí. ¿Quién está Estos son cinemáticas ¿Qué? El malo este de este, me acuer... de este me acuerdo Es como que les han vuelto a dar vida a los malos De ese me acuerdo, tío ¿Qué, ¿Qué tipo de LSD le han metido a este pavo? You are bass, El malo ese Uno de los malos, por lo ¿no? visto, Jouar pagan otro de los malos. Este. este Va a ser el usted? villano del Far, eh, de Far Cry 3. Y Joseph, de este sí que me acuerdo. De este me acuerdo, de Joseph me acuerdo. Creo que es el del 5, este. Este me acuerdo. Si algo me gusta del Far Cry, son este, este tipo de ida de ollas que se marcan. En plan. Dos clenchos y para adentro y a diseñar, porque son unas fumadas impresionantes, pero impresionantes. Sí son paz, no te creo. ¿Es en serio? Todo el mundo diciendo que el Far Cry 6 ha sido un pojo impresionante. Far Cry Ghostbusters. Far Cry 3, dios de mi vida. Blood Dragon. El Season Pass con Far Cry 6 con los de 3, el 4 We're y so el 5. Como Neil, I can't wait to get my hands on this one. ¿Cómo no Season Pass? A ver, este es nuevo. Un juego de Ubisoft. Que no me extraña. Eh, te calmas. ¿Qué es esto? ¿Qué? Creo. ¿Qué es lo Mario here? Ahora, te dejo castar a bati, venga. Si sí, son Mario, Mario y, los, y los Rabbits. ¿Rabbit y Luma? ¿Cómo están combinando? Están a diciendo que Rabbids Hay mucha gente diciendo que Rabbids ¿Habrá un rabbit en el mundo de Mario? Luma. Hay gente era... diciendo que dos. ¿Un Rabbit Luma? Luma era la estrellita del Super Mario Galaxy Mario and rabbits. Mario and rabbits. What? Se han puesto el hashtag arriba Mario Omega Lul ZZ por ahí Yes LOL Mario Pog Muchos Pog. Shh, cállate Cállate Me da igual lo que pongan en el chat Estoy, estoy flipando Con esto Lo maravilloso de los juegos de Mario Es que no necesitan idioma O sea, no hay que poner los subtítulos Ya lo estás entendiendo rabbits. Y una mano maligna que quiere conquistarlos a todos. Sí, sí que está claro. ¿Ese símbolo? ¿Ese símbolo me suena? No sé si algo de... de flu. Mario, Luigi Peach en una aventura para liberar a los Luma. A los Luma rabbits, A los lo que sea. Este verano... En sus pantallas la van a liar. Con un poco de comedia. La princesa perezosa. Mario viene a dar caña. Acaban de decir por el chat, Mario con armas. ¿Ya ha habido otro juego de Mario vs. Rabbids? ¡It's a mí! ¡Mario! Who are you? You are eres el bad, bad boy. What ¿Qué estás haciendo en nuestro spaceship? ¿De bombomes están aquí? ¿And they look zombie? Luigi, ¿qué está pasando? Me he venido un poco arriba, lo siento, perdón, perdón. Y tenemos Mario Otaku, sí. Mario Otaco. Piper versión Mario Solo para de Lakes El equipo se enfrentará Mario más Rabbit, Spark Shop. Joder, A su lucha final Pues muy bien, muy bonita, ¿no? Y ahora estamos en el Ayuntamiento de Madrid no, esto es ¿Berlín? The whole no no Mario con armas, armario. Armario <risa> No salió ¿Tú del armario. <risa> <risa> <risa> Mira! Todos un café con Mario ¡¿Qué?! Este pavo porque parece ruso Es posible que lo sea We are diving back into this unique es muy ruso Bigger Our Our Hay una galaxia to entera so, que salvar lead... Mira, Bueno, yo galaxia ahí, Galaxia que te, se parece a, a Nada de lo que se ha vivido en Mario faces, like Rosalina, and other Me encanta porque con los rabbits que han salido detrás Que son esos, account el, el account azul, account amarillo y rojo, y rojo Es como... Starters de los Pokémon, pues lo mismo. They will be a Sparks. Mira los bichillos. Ah, les van a llamar a Sparks a estos. ¿Qué es un Luma? Un Luma es una estrellita que aparecía en Super Mario ah, sí. ah. Tiene una pinta de starters, tío. Yo he estado en Bilbao Super. Venga, <risa> Venga, otro menos. <risa> The entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We a ver que se piraron todos para Milan. Ay. We we've always been off the after radar ¿Sí? for a while now queríamos tomar el tiempo necesario para traer este crossover al siguiente nivel. Y luego vino una pandemia y tuvieron Se juntaron todos para curar, porque claro, Rabbit y Mario, entonces se juntaron en Y luego vino una pandemia y les dejó a todos en casa. Sí, sí, sí. ¡Pandemia! Ah. Dificultades adaptativas y lo que tiene You will be able to this on the Solo para la Switch. Hombre, por supuesto, Mario fuera de la Switch no tiene ningún sentido. Toma ya. Qué guay. ¡Prealfa! Capturas de la prealfa. ¿De la prealfa? Ni que fuese un gol Premier Tengo que tomarme un chupito ya. No vas a beber aquí, niño. Se nota que es una prealfa, eh. Hay cositas que pulir. Cositas, solo cositas. Se vienen cositas que pulir. <risa> Muy guay, bien. Se vienen cositas. Tío. Pues tiene... A ver, está guapo para ser una pre pero Pero sí. está muy guapo para ser una pre alfa Ana, es... qué os la dado Esto supongo que el martes también lo veremos En la presentación de Nintendo Porque, oye ¿Por qué lo estamos viendo en la presentación? Ah, porque Rabbids es de, es de Ubisoft Y reventó ¡Ole! El Luigi Rabbids ¡Mario con armas! Ojo, ojo la bath Bitch. Ojo la bath Bitch, la bath Bitch. La bath Bitch de Lord Rabbit. Otra waifu. Mierda. <risa> armas para un Mario en PlayStation y Xbox? A ver, eh, te puedo hacer yo un diseño bien de guapo dentro. Eh? No, no, no, no. Es que no va a haber Mario en PlayStation y Xbox. Nintendo no quiere sacar a su hijo de su casa. Mario más Rabbit, Sparks of Hope. A ver qué dice la gente en el chat. Z z no no no no no no no no no. no, A la gente no le mola. Ay, pues ya está, no, no está. Yo Bueno, es que digamos a Hitler que les jodan. Espera que te lo traduzco. Aquí desde Están poniendo R34. No te me jodas de la pava, de la que pava que ha sabido R34, no te creo. Hola a todos, como habéis visto hemos tenido una maravillosa selección de juegos que vienen. Eh, en el futuro y es lo, que, lo primero que va a venir gracias a todo el equipo que hacen el mayor esfuerzo por darnos los mejores videojuegos eh, eh, está vamos conmovido por su resiliencia y por lo que han hecho en este año tan duro y está también orgulloso de eh, unir a tantos millones de jugadores en la industria del videojuego en torno a estos momentos de pasión y diversión. Ese es uno de los poderes reales de los videojuegos y es lo que motiva a todo el mundo en Ubisoft para hacer lo mejor. Y finalmente, el sincero agradecimiento a ti, el jugador, para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. Eh, vuestra implicación en nuestros juegos eh, las hacen crecer y tal. Quieren crear una experiencia original eh, y que perdure en el tiempo y sus, vuestras contribuciones pues eh, lo hacen posible. También están orgullosos de eh, tener a algunos de los nombres más grandes en la industria eh, desarrollando juegos en eh, su universo, como el Mario Rabbids que hemos visto hace un momentillo, obviamente en colaboración con Nintendo. Que vuelven los, los protagonistas de estos juegos bueno, en una aventura sí, completamente sí, sí, sí, nueva Sí, sí, eso ya Y hablando de eh, colaboraciones es? muy grandes Hay un One More Thing, una cosa ahora Que es un vistazo de un eh, de párate, camino, párate, párate, párate. De camino tan eh, maravilloso que nos queda Snowdrop Engine. Snowdrop es su motor gráfico. Para. Enjoy. Mi profesora de inglés, Miriam. Vale. Y esto se llama. Parido por el motor Snowdrop. Una selva muy Ghost bonita. Recon. Ghost Recon. Ghost Recon. Una IP nueva. ¿Un IP nuevo? Acércate al micrófono. Esca. Acércate. ¿Avatar? ¿Avatar? ¿Avatar? Sí. Un juego de Ubisoft. Hecho por Snowdrop. Con un motor Snowdrop. Pues tiene pinta de ser muy avatar. ¿Cómo que Rayman? ¿Rayman? No. Avatar. ¿Avatar? Sí, avatar. Eso es lo que parece matar No nos han dicho una puta mierda Y lo acaban de sacar de la manga Omega nul y de los gordos Pog, Pog, Pog y más Pog Ahora mismo la mitad del chat de L3 es Pog Y la otra mitad es ZZ Omega nul pero y de los gordos, eh Uy, pues tiene muy buena pinche. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? What is love, baby? Don't hurt me. Combat machines. ¿Qué fumada? ¿Qué fumada? El chat está El chat está muy grande. Ah, que, ah, es que, a ver, sinceramente Yo no me he visto Avatar Yo sí la vi, pero Ya tiene muchos años Avatar Don't worry about that, chamaco Qué rápido se conectaba al bicho, ¿no? En la peli la primera conexión era como ¡Wow! ¡Súper épica! A ver, es un videojuego, ¿no? Ya, ya, ya, ya Ah, que lo que me acabo de enterar es que en el Far Cry 6 puede ser tú el villano. Toma ya. Tiene muy buena pinta. Tiene sí, casi tan buena pinta como la impresionante. peli. Impresionante. Eres un bebé, Gaiska, dicen aquí en el chat. Y es verdad, es un bebé. Capullo, Avatar, Fronters of Pandora 2, 2K22. Toma ya. Las fronteras de Pandora. En estadia también es Luna. Ojito. En resumen, Rainbow Six Extraction, Raiders Republic, Republic, Far Cry 6, todo esto en Ubisoft Plus. ¿eh? Plus, Ubisoft Plus. Que podéis ser los villanos efectivamente. El fumado. Ahí? Redescubre toda la saga de Far Cry, toda la diversión, toda la acción. No sé qué coño villanos. es Ubisoft Plus, pero sé que existe wwwescavigitalews plus. Sí, eso sí patreon.com barrescadigital Dándonos el dinero <risa> Darnos el dinero Rape Rayman, Splinter Cell y South Park Pues para lo que llevamos seguramente no haya nada más Nada más de presentación Es que tío, South Park o sea. Madre mía, elefantes Park Ride elefantes básicamente ¿eh? Park Ride. y etc Ah, claro, que está saliendo gameplay en plan de todo junto, del Far Cry 1, claro. o sea, del Far Cry 3, perdón, al 6 de Sí, están haciendo un poco coctelera para darte ahí... El 60%, pues, pues, pues un servicio de suscripción en el que tienes todos los juegos de Ubisoft. Bueno, y esto ya Agradecimientos terminando. a toda la gente que se ha metido. Te van a hacer. El Rainbow Six Extraction, Rock Plus, Raiders no? Riders Republic, Jazz Dance re re 2022 el con el Just de Íñigo, Assassin's as Creed Valhalla, Far Cry 6, Mario Más Rabbits. Don't go en el post show que no vamos a dar. Venga, hasta luego Mari Carmen. Pues eh, muy bien, muy bien, muy Cosas bien, muy bien. de Covid. Pues esto ha sido, esto ha sido esto el tema. Esto ha sido, Ubisoft, eh, esto ha sido ¿no? Hashtag Gaiska. Hashtag #bugisoft. Ahí lo tenemos. Venga. Pues muy bien. Pues qué, qué podemos comentar de esto. Pues podemos comentar varias cosas. Pero antes creo que tú tienes algo que hacer, ¿no? Yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo ¿Qué tengo que hacer? Eh, no sé, los streamers también cenan. ¿Los streamer? Hashtag los streamers también Hashtag cenan. Los no, pues no, no, no. La cena está pedida. Ahora, la cena cuando va a llegar, eso es otra cosa. Como tengamos que cenar Oye. en directo. Ya, no, sería no, sería, no, sería no sería la No sería nada no ¿Puedo irme a mear? Eh, sí, Salva. Puedes ir al baño, te lo permito. No, de hecho es que. Vamos, a este stream le queda poco. Efectivamente. <ríe> Creo que vamos a poner más musicote que otra cosa porque no sé si ha gustado mucho. ¿O te ha gustado o te interesa, te interesa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has visto? Pues mira, ¿Qué? Tus notas. Eh... Saca las notas, venga. Las notas. No tengo mucho, pero tengo. Eh, el Ritmos es Time, puta mierda. O sea, era lo, lo más potente que tenían y la han cagado, pero durísimo y la han cagado durísimo porque no lo han sacado como un modo de juego, porque no lo han sacado es que incluso tú me dices, la gente diciendo no, es que yo quería un juego nuevo de de Rainbow Six de no sé qué, vale pero por lo menos véndelo como lo que es, porque Rainbow Six Quarantine no es un nuevo juego, es un puto DLC a tu casa, Bugisoft, a tu casa no tengo el hashtag a tu casa pues a que... tu casa Tranquilo. Eh, además, el modo Tarkov, eh, bien, copi-pasteo muy guapo Los arcaeons que era necesario poner la hiela de juntas el, el, o sea, modo, el modo Tarkov en jerga es básicamente Que, que eh, cuando entras el... te la juegas a perderlo todo A perder es, todo tu inventario, es, a perder es, toda como, la habilidad a Como por un todo. juego que hay por ahí que es Escape from Tarkov Escape from Tarkov, que es el juego más serio que se ha hecho en mucho tiempo eh, Los tipos de arcaeons ¿era necesario meter una de las letras del alfabeto greco o francés o latín? ¿En serio era necesario? No era necesario eh, luego, el Arcaean tipo 3 es un jodido de Mogorgon. O sea, sí, di, llámale Arcaean y ya está. Arcaean, pues Arcaean de tipo 3 es un jodido de Mogorgon. Y hacen cross-platform en serio entre Stadia, Luna y PC. Primero porque Stadia y Luna están muertas. Segundo, porque el tiempo de respuesta es mucho más alto en Stadia que en Luna. Y segundo, entiendo... entiendo que hemos pedido? No tengo ni idea, Salva. Eh, y segundo... Playstation 4 y Xbox, bien Que hagan cross platform entre ellos No se puede con PC, entiendo porque es mucho más fácil Jugar con un ratón que con un mando, Tienes mucho más reflejos Etc, por eso no se suele hacer En la mayoría de videojuegos Pero tío, es algo que lleva pidiendo la gente Mucho tiempo y aún así sudan Así que, no sé eh, Riders Republic, Steep 2.0 Pero versión mejorada porque el Steep Es muy básico, en mi opinión al menos Rocksmith Plus, está bien No me lo vendas como juego, no es un juego O sea, no lo es eh, Jazz Dance 2022, el juzgando se lo dejó a Íñigo En el Valhalla, no me han dicho nada nuevo O sea, se han tirado ahí 8 minutos para no decir nada Para decir mmm, actualizaciones mmm, Sí, mmm, cosas, no, no ha habido nada, literalmente nada El Mythic Quest, que era la serie esta de HBO Está guapo, no he visto nada Porque, o sea, de HBO no, perdón, era de Apple Plus Así que Apple TV Plus Que yo no tengo, así que XD El Werewolves Within, no entiendo nada o sea, me ha parecido, sinceramente, un eh, Welcome to Zombieland de, de versión hombres lobo. O sea, literalmente, porque el humor está ahí, tiene el mismo tipo de humor, tiene el mismo tipo de, de escenas y cosas parecidas. Eh, y luego el Far Cry 6 eh, ha sido el plato fuerte, yo creo, de, de esto al menos. O sea, yo me quedo con lo que han presertado de, de Far Cry porque me esperaba bastante más del Rainbow, pero muchísimo más. Y el Far Cry, como no lo he jugado nunca, estaba más en plan, bueno... Pero después de ver que me han metido la opción de jugar con los jodidos villanos y del 3 al 5... Mmm, impresionante. El gameplay que han puesto... O sea, bueno, gameplay. Era una cinemática. Huyendo del Atam el juego. Se lo voy a pasar a Snorlax. Los que estéis en el chat entenderéis quién es. Huyendo del Atam el juego. Huyendo del Atam el juego. Huir del Atam. Escapando del Atam. Que literalmente han dicho, we go to the Yankees. Y yo, ah, vale. Y luego Season Pass. ¿Por qué tenéis que meterle un Season Pass a todo juego bueno? Porque no era necesario... No era necesario El chat ha sido increíble El chat estaba todo el rato con Z, Z, Z. Daba igual lo que presentasen hasta en Far Cry He visto Z, Z, tío El Mario más Rabbids Yo en su día jugué a un Rabbids para la Wii Cuando tenía como 8 años No entendía muy bien de qué iba la pesca Pero bueno, está bonito Y el avatar Se han guardado para el final esto Y sinceramente, si me hubiesen preguntado Entiendo que tenían que decir Entiendo que tuviesen que decir Que, que iban a presentar Far Cry 6 para tener más, más viewers Pero si se hubiesen guardado Far Cry 6 para el final Habría sido muy guapo, porque sinceramente era lo mejor con lo que podían salir sí que es verdad que no han revelado nada de Avatar, así que esto es completamente nuevo y no sé, está guapo en el sentido de que para la gente como yo que no hemos visto la película nos, nos encourage a ver la película para luego poder entender el juego ha, ha sido bastante sorpresa porque yo no ha les, sido muy no sorpresa, no han dicho nada de y... eso no he esperado de Avatar, nadie se ha esperado de Avatar o sea, es algo que no se ha filtrado y, y esa ha sido la cosa que, que el Far Cry 6 sin duda ha sido el plato fuerte El resto han sido en plan, vale, sí, añadidos Pero mmm, el Riders Republic ya se había presentado El Rainbow 6 Quarantine Le habíamos dado mucha de esperanza Sí, sinceramente, tendría que haberme lo visto venir Cuando he visto que lo presentaban lo primero Porque lo gordo se presenta hacia el final Lo gordo se presenta hacia el final Luego, serie, peli y servicio de música Todo guapo El Jazz Dance es que no O sea, no Salió un pavo para presentarme que va a hacer una canción en colaboración con Ubisoft. Muy bien, pero dame, dame otras cosas, no bueno, sé. Pero, pero, a mí la presentación pero, de Jazz Dance no me pareció válida. Estaba bien rico. A mí la, en la presentación de Jazz Dance no me pareció válida. O sea, creo que podrían haberlo hecho de muchas maneras. Han hecho el tema de los streamers de presentar los vídeos, está bien, pero creo que podrían haberlo hecho de muchas otras maneras que no trayendo a un pavo exclusivamente que ha tenido una canción y que va a hacer una edición especial de esa canción. Porque eso también lo hemos tenido en anteriores y no nos los han presentado así. Y aparte de eso, Mario está... Eh, o sea, Mario... Iñigo está feliz con Mario. Yo siempre. Íñigo está feliz sí. con el Husband. No se esperado lo de Avatar tampoco. Y de Far Cry no entiende. Así que. Y de Rainbow menos. Porque los shooters a Íñigo. Mario que tiene armas. Ya está. Eh. Sí. A mí ya. Mario. A, a, sí, sí. <risa> Salieron del armario, güey. En general, la conferencia estuvo descafeinada en cuanto a juegos. Eh. La conferencia podría llamarse en lugar de Ubisoft Forward Far Cry 6 Reveal. Pues muy bien. Eh. ¿Algo más o nos vamos ya? Nos acaban ya. de decir Avatar Craft. Bueno, hace un rato World of Avatar, madre mía eh, Hasta aquí Ubisoft entonces Hasta aquí Ubisoft entonces Pues muy bien, pues hasta aquí Ubisoft eh, vemos a... en 45 minutos Con Gearbox <risa> espero, espero que primero nos veamos En unos 15 minutos con la cena Hemos pedido un sitio eh, de Santuchu que se llama New Venecia Que como es un sitio pequeño pues... A ver si nos hacen promo ellos a nosotros también No, pero nosotros hacemos promo eh, Que tienen bocatas, eh, sándwiches y tal Lo que pasa es que hemos pedido por Justit Y Justit llegará cuando quieran llegar Así que nada, eh, os vamos a dejar con Tracks eh, En la propia presentación dice Dice lo que es La cena acaba de llegar, me reportan por vía interna Así que... Eh, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Chao, chao. Hasta más o menos menos cuarto... Más o menos. Menos diez. Volvemos con Vierbox. Chao.